muchísimas personas se dieron cita, yo decía a Junior hace unos minutos, que la ciudad de San Francisco saboreó, disfrutó ese triunfo que tanto se había deseado aquí en esta ciudad la fanaticada, de los gigantes, los jugadores las palabras, ese es Urrutia yo que estoy un poco sí, Urrutia, sí, la palabra de Urrutia también me encantaron muchísimo, dijo que no va para ningún lado que viene para acá <ríe> este, este hombre, equipo tiene se, algo bueno, todo el mundo quiere estar aquí se ¿eh? identificó Junior, dijo, él dijo algo que a mí me llegó que fue que cuando él llegó aquí, él se dio cuenta que en los demás estadios, o más bien en las otras ciudades, había cierto resentimiento con el equipo de los gigantes, por decirlo de esa forma. ¿Cómo? Decía Henry. y ¿Dijo él? Que qué mejor manera, claro, qué mejor manera Ay, prácticamente de callar las bocas en este caso que el campeonato. ¿Pero cómo fue eso? Claro, por la palabra de Henry. ¿Usted no estaba ahí? No, pero ah, yo, pero tú yo tú estaba sab... muy contento para... ¿Tú sa... No, que, estaba... óyeme, que mientras yo estaba <ríe> usted hablando, me estaba otro pelotero hablando el cuello. <ríe> Por atrás que iba a hablar, el otro por allá. ¿Tú crees que estaba fácil la cosa? <risa> pero ahí están, señores. San Francisco de Macorís contento con este triunfo de, de los gigantes, al igual que nosotros. Un sentimiento sumamente especial nuestro equipo, nuestra franquicia. Y un año, Junior, que para mucha gente, tal vez desde afuera, pudo, pudieron observar o más bien pensar que todo fue fácil. Bueno, clasificamos ¿Fácil? en primer lugar, ay, ay, ay. nos metimos a la final, ganamos la Serie 4-1, pero eso no deja de ver más no quita también el gran esfuerzo que cada uno de los jugadores y de la organización completa hicieron para ganar el campeonato. El mismo Rutia decía que los fanáticos solamente ven cuatro horas de juego, pero detrás de eso hay diez horas de trabajo diarias. Ese equipo llegaba al estadio al mediodía, a las una de la tarde, a veces hasta antes. Llegaban los coals, el dirigente, a poner todo en orden. Y entonces en las, a las 7 de la noche era que se salía el terreno a jugar el partido, un tremendo trabajo un gran esfuerzo desde los directivos la gerencia, todo lo que tiene que ver con el equipo de los gigantes para darle ese campeonato a la ciudad de San Francisco de Macorís y a toda la región me alegra muchísimo que la ciudad disfrutara de todo eso, miren la alegría Ozuna llegó temprano eh, de verdad que fue bonito eh, hay videos de todo eso eh, el helicóptero de, de Rubén de Rubamar, que, que estaba sobrevolando ¿no? sobre nosotros, una muestra, una muestra de apoyo, dándole un poquito más de flow a eso. Mira quién está ahí, el eh, Ronald el se subió a un caballo, wow, qué gran video, qué gran video, eh de verdad, muy bonito. El Potro también estuvo sumamente contento, Junior, ahí también. El Potro hasta se fue a pie en una. Sí, fue a se compartir se debe... con la gente, con los fanáticos. Sí, sí, sí. No es para menos, las cosas de Hanser y de la Moisés. Sencillez de ese caballero. Lo hicieron juntos, Hanser y Moisés. Salieron sí. caminando, ahí está, mira, se pusieron con su corneta, salieron caminando a disfrutar, de verdad que todo eso es muy bonito. Y nosotros contentos porque lo que se vivió ahí arriba fue... Fue muy hermoso. Yo creo que decir algo malo, la fanaticada estuvo ahí adelante, no se quería ahí mover. Y uno sabe que definitivamente todo esto era un propósito de Dios, no se puso el año pasado. Yo creo que eh, yo creo que no, Dios nos libró de muchas cosas que uno a veces no quiere aceptarlas. La celebración del año pasado pudo haber sido un desastre. Yo no sé, no puedo tampoco afirmar eso. ¿Qué yo? Lo que sí te puedo decir es que la pasamos bien. Gracias a Dios. Que se disfrutó. Y el, presidente del equipo estuvo, el presidente del equipo estuvo hablando preciosuras ahí también, muchas cosas hermosas. Y estamos compitiendo para una próxima ocasión, si Dios así lo permite, a defender esa corona de campeón. Mira, hay que darle crédito, antes de pasar con la palabra de Amy Romero, Ay, eh, a mí me encantaron también. ¿A ti te gusta? Me, me No, porque le han buscado encantaron. un problema. Y yo. No, no, no, pero. Y tú sabes que yo tengo mucho respeto y cariño a Amy. No, pero fueron palabras, ¿verdad? De, expresando el cariño que él no tiene a la Eni se ha identificado tanto con esta franquicia en sí, tiempo. Mira, y... Ronald, mira, Ronald en su caballo. El MVP del año pasado, él habló y la gente le aplaudió muchísimo. Hanser Alberto habló. Wow, cuánto cariño con Hanser Kelvin. Habló Siri Moisés, el bombardero de Jaya. Paulino también. Habló Pablo. Juan Francisco, que el año entero no dio una entrevista. No dio una entrevista el año entero, Juan Francisco. Juan habla poco. Juan habla, habla poco. Habla poco. Y mira, Junior, felicitar también, darle crédito al gerente general del equipo, Jesús Mejía, que en dos temporadas a su como equipo, gerente. Sí. sí, a todo su equipo de asistentes, que en dos temporadas como gerente con el equipo se ha metido a dos finales viniendo de dos temporadas horribles del equipo donde lamentablemente nos habíamos quedado fuera del Grand Robin pero estamos hablando de un joven que son sus dos primeros años como gerente en una organización sí, él, estuvo con los toros. Sí. él estuvo con los toros, pero como asistente ganó ahí también, pero ha hecho un magnífico trabajo con esta organización de los gigantes del Cibao vamos a escuchar entonces la palabra de Enni, que yo te decía que dejan sentir, o dejan ver ese sentimiento que él tiene con la ciudad de San Francisco, lo bien que se sintió aquí con el equipo de los gigantes del Cibao 24, yo cumplo años. le dedico este cumpleaños a ustedes y el campeonato y desde ahora le digo que estoy haciendo todo lo posible para pisar la serie del caribe una más con ustedes y si el escogido me cambia para acá para el gigantes yo soy de San Francisco mi familia es de nagua y yo soy de San Francisco Serie 56, de donde quiera, Serie 56, gigante campeón. Fueron palabras que realmente nadie lo... lo, lo él, él, él habló espontáneamente, pero igual yo creo que Enni, que ha sido un caballero dentro del terreno y fuera, muchacho que ni habla. Ayer estaba muy motivado, muy se dejó de manejar, él mismo lo explicó en sus disculpas, él se disculpó públicamente esta mañana, y él habló de todo eso de manera muy honesta, y yo le creo, y yo digo, bueno, señores, la gente, por todo no podemos sacrificar, crucificar, como ahora mismo veo a Wilkin Castillo, que con todas sus razones, porque Enny dijo todo lo que dijo, lo acabamos de ver, pero yo pienso que Enny como un baluarte, como un integrante importante del escogido, lleno de la motivación del buen ambiente que tienen los gigantes del Cibao. Si tú me preguntas, fuera de esto, yo te puedo decir eh, a ti, a, a todos que están aquí, el escogido lo va a cambiar. El escogido es una organización complicada, con mucho tiempo se maneja bien, eso no le va a gustar. Como no te iba a gustar a ti que un jugador de los gigantes... Se vaya para allá. Ah, bueno, ya pasó. ¿Tú no te acuerdas cuando Ramón, Tor Ramón Torres dijo en Las Águilas <risas> que fue a reforzar que era aguilucho de chiquitico? Tú lo querías aquí. O sea, es lo mismo. Eso pasa. El fanático no perdona esas cosas. Pero yo le estoy pidiendo un poco de comprensión con Eini, con porque Eini es una buena persona. Que motivado, lo que sea, ayer él mismo lo dijo, se salió de control y esas expresiones no fueron las mejores aunque benefician a nuestro conjunto. ¿Eh, hey, para dónde va Espérese. Ah, ok. Entonces, no lo vamos a sacrificar, a crucificar por eso. Ahora, él dice que nació aquí y que él quiere lanzar aquí. Esas son palabras grandes. Yo, yo estoy muy contento con eso, pero no estoy contento con la manera en que se da, donde él tiene que recibir lo, lo, los comentarios negativos, de los fanáticos de una organización porque también el mismo Wilkin publicó un video que no era necesario tú lo viste no no, no donde no cogido, no. Amy dice que los fanáticos del escogido son malos y los jugadores fue Wilkin que subió eso fue Wilkin que lo subió no no no debería no el no. capitán rojo como un capitán si el no capitán digo... rojo está subiendo de videíto ya tú sabes bueno. lo que viene bueno porque también digo una cosa y digo de la otra fuego. Wilkin está dolido y él tiene razones para estarlo pero yo lo que le estoy pidiendo a Wilkin y a todos los fanáticos escogidistas que él se está disculpando, siendo honesto, un hombre bueno, nunca ha dado problemas y hay que darle un chance en ese aspecto porque Amy es una buena persona.